qué tal a todos bienvenidos a tu clase de español recuerda lo que dice el dicho la práctica hacia el maestro así que hoy continuamos con el tiempo condicional y hoy te traigo 12 nuevos verbos en, en este tiempo para que los practiquemos una de las cosas más importantes que tenemos en, en español es la conjugación de los verbos en los diferentes tiempos verbales Así que eh, este tipo de, de clases son de, de mucha actividad porque te va a ayudar con la parte oral, con la parte comunicativa para poderte expresar muy bien y también para poder comprender cuando alguien nos habla en este tiempo. Muy bien, iniciamos con el verbo aumentar, to increase, sería yo aumentaría, tú aumentarías él, ella, usted, aumentaría. Nosotros, nosotras aumentaríamos Vosotros, vosotras aumentaríais Ellos, ellas, ustedes aumentarían El ejemplo va a ser Tú aumentarías las ganancias de tu empresa en poco tiempo Tú aumentarías las ganancias de tu empresa en poco tiempo Continuamos con el verbo averiguar to find out yo averiguaría, tú averiguarías, él, ella, usted averiguaría. Nosotros, nosotras averiguaríamos. Vosotros, vosotras averiguaríais. Ellos, ellas, ustedes averiguarían. El ejemplo... Él averiguaría el número ganador de la lotería. Él averiguaría el número ganador de la lotería. Ayudar, to help. Yo ayudaría, tú ayudarías, él, ella, usted ayudaría, nosotros, nosotras ayudaríamos, vosotros, vosotras ayudaríais. Ellos, ellas o ustedes ayudarían. Ella ayudaría a su hermana enferma. Ella ayudaría a su hermana enferma. Bajar, to lower. Yo bajaría. Tú bajarías. Él, ella, usted bajaría. Nosotros, nosotras bajaríamos. Vosotros, vosotras bajaríais. Ellos, ellas, ustedes bajarían. Nosotros bajaríamos al primer piso. Nosotros bajaríamos al primer piso. Otra cosa importante es que estos verbos, algunas veces en español, eh, pueden tener más de un significado. Eh, el contexto me va a permitir también indique, eh, escoger, digamos, el... El mejor significado para esos verbos que tienen más de una equivalencia en español o en inglés. Ahora tengo el verbo besar, que es yo besaría, tú besarías, él, ella, usted besaría, nosotros, nosotras besaríamos, vosotros, vosotras besaríais, ellos, ellas, ustedes besarían. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo, lo cuidaría y lo besaría todo el tiempo. Si yo tuviera un hijo, lo cuidaría y lo besaría todo el tiempo. Borrar. To erase. Yo borraría. Tú borrarías. Él, ella, usted borraría. Nosotros, nosotras borraríamos. Borraríamos. Vosotros, vosotras borraríais. Ellos, ellas, ustedes borrarían. Ella nunca borraría los errores del examen. Ella nunca borraría los errores del examen. Brincar. To bounce. Yo brincaría. Tú brincarías. Él, ella, usted brincaría Nosotros, nosotras brincaríamos Vosotros y vosotras brincaríais Ellos, ellas, ustedes brincarían Ellas brincarían mucho en la clase de educación física Ellas brincarían mucho en la clase de educación física Perfecto Bromear To tease. Yo bromearía, tú bromearías, él, ella, usted bromearía, nosotros, nosotras bromearíamos, vosotros, vosotras bromearíais, ellos, ellas, ustedes bromearían. El ejemplo que te voy a dar es, ellos bromearían todo el tiempo. Ellos bromearían todo el tiempo. Buscar. To look for. Yo buscaría. Tú buscarías. Él, ella, usted buscaría. Nosotros, nosotras buscaríamos. Vosotros o vosotras buscaríais. Ellos, ellas, ustedes buscarían. Ahí tienen. Y el ejemplo... Es, ellos buscarían las llaves del carro en mi apartamento. Ellos buscarían las llaves del carro en mi apartamento. Cambiar, to change. Yo cambiaría, tú cambiarías, él, ella, usted. Cambiaría, nosotros, nosotras cambiaríamos. Vosotros, vosotras cambiaríais. Ellos, ellas, ustedes cambiarían. Ustedes cambiarían las camisetas por otra talla. Ustedes cambiarían las camisetas por otra talla. Cargar puede ser to charge or to carry. Yo cargaría, tú cargarías, él, ella, usted cargaría. Nosotros, nosotras cargaríamos, vosotros, vosotras cargaríais, ellos, ellas, ustedes cargarían. Él cargaría todos sus gastos a su tarjeta de crédito. Él cargaría todos sus gastos a su tarjeta de crédito. Ahora tengo el verbo charlar, to chat. Yo charlaría, tú charlarías él, ella, usted charlaría, nosotros, nosotras charlaríamos, vosotros, vosotras charlaríais, ellos, ellas, ustedes charlarían. Ejemplo, ella charlaría mucho con sus amigas por teléfono, ella charlaría mucho con sus amigas por teléfono. Ese es un verbo bastante informal y de uso bastante frecuente muy bien amigos recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal una vez te suscribas envíame un correo a rjoven66 gmail.com para enviarte el material para que puedas estudiar de una forma más, más cómoda eh, este material te lo mando en un formato de pdf donde vienen seis diapositivas o seis cuadritos en cada, en cada página así vas a poder estudiar más fácilmente eh, lo hago de esta forma porque es más fácil Muchos, muchas personas han tenido dificultad con el link que les dejaba en un Dropbox entonces por eso prefiero que me envíen el correo y yo devuelvo inmediatamente contesto los correos inmediatamente con el material que necesites por favor envíame tus comentarios, preguntas o sugerencias si tienes algún tema en especial que te gustaría que yo tratara en mi canal de español con mucho gusto estoy dispuesto a colaborar y a recibirlas. Las sugerencias o las diferentes ideas para este canal por favor comparte toda la información de mi canal o estos vídeos con tus amigos o en tus redes sociales también es importante que me regales un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase yo espero verte en nuestro próximo vídeo en nuestra próxima clase con otros 12 verbos en condicional